Bienvenido, bienvenida, Scorpio, ¿cómo te encuentras? Cuéntame, ¿cómo te ha ido este inicio de año? Muy buenas noticias, posiblemente has estado recibiendo, porque se está moviendo la energía bastante, bastante bien, y si has sabido manejarla desde el amor, bueno, tus manifesta manifestaciones, ya, ese trabalenguas me lo aventé muy bien, <ríe> Esas manifestaciones han sido bastante positivas en tu vida. Gracias por estar aquí. Te invito a que le des like, activa la campanita, suscríbete en ese botoncito rojo para que nos mantengas presentes en tu vida cada que subamos nuevo contenido. Gracias por estar aquí y vamos a empezar, Escorpio. Te invito a que te, me acompañes a ponernos en disposición. Te pido que cierres tus ojitos. Te regales estos momentos, estos segundos para conectar tu energía con la divinidad. Y le abramos la puerta a Dios, a los arcángeles, a Jesús, a tus guías espirituales para que se manifiesten aquí en este momento y sean ellos quienes se comuniquen contigo a través de mí para poderte entregar. Esta maravillosa guía para tu alma. Solicito ese permiso para conectar también con tu energía, con tus guías, los seres de luz, los ángeles, los arcángeles. Y abro la puerta para ser el medio de comunicación entre ellos y tú. Muchas gracias, ya puedes abrir tus ojitos y vamos a ver qué tienen para ti, Escorpio. Del 15, al 20, del 15 al 31 de enero. Este maravilloso año Espejo 2020. Vamos a ver. Escorpio. Ya ves, te lo decía yo al principio. Tienes el Palacio Dorado. Este Palacio Dorado nos habla de la abundancia. De las maravillosas oportunidades que has abierto este año para crecer, para manifestarte en eventos, en proyectos, en realización o soluciones de algunas situaciones que traías por ahí pendientes el año pasado estuviste por ahí de um, septiembre a partir de septiembre a finales de año por ahí estuviste pasando una situación o una, um, un proceso de despegarte un proceso de soltar, recordar quién eres recordar tu fortaleza fueron momentos en los que pudo haber habido cierres repentinos de ciclos, personitas, personas pudieron haber trascendido en tu vida muy cercanas y eso te llevó a hacer esta como conexión contigo mismo, contigo misma, sobre qué es lo que realmente significa para ti la vida y si en este momento estás vibrando en una energía alta, comprendiste Abriste tu conciencia y tus manifestaciones están siendo en abundancia Vas por muy buen camino, Escorpio. continúa de esta forma El siguiente paso, tienes el talismán Sigue dejándote guiar eh, No importa en la energía en la que tú creas Es decir, como tú le llames Esta energía divina, Dios, los ángeles, los arcángeles eh, Alguna otra palabra con la que tú lo definas o la definas es maravilloso y es igual de importante. La clave aquí es que te sigas dejando guiar por esa alma, por esa intuición que está en constante comunicación y conexión con esa divinidad. Déjate guiar por ella puesto que estás yendo ligero en el camino, ligera en el camino y eso está muy bien. Continúa vibrando en esa posición. Puesto que el campo de los sueños, todos estos proyectos, esta visualización se está empezando a materializar, eh, llevabas por ahí ya algunos añitos trabajándole, eh, trabajando como en tu sanación, como en reconocer qué es lo que te encanta, cómo sí y cómo no quieres vivir la vida y te comentaba, este último periodo del 2019 fue contundente, fue impresionantemente claro para ti para definir qué es lo que quieres vivir en la vida. Cómo ves la vida. Estás cambiando tus valores. Estás cambiando eh, a lo que le das mayor valor. Y eso te está permitiendo ir a un momento más profundo en tu vida. Reconocerte como hijo o hija de Dios. Y reconocerte merecedor, merecedora. Y eso es lo que estás manifestando. Muchas felicidades. Tienes el modificador del mapa mágico como paso siguiente. Vienen cambios. Y estos cambios te van a llevar todavía a un momento más profundo de tu vida. Estos cambios los vas a poder observar con mayor claridad si elevas tu energía a una energía desde el amor, desde la certeza. Conecta, comunícate constantemente con este Dios, con esta fuerza universal en la que tú confíes. Conéctate con ellos, habla. Sé transparente, sé totalmente honesto, honesta sobre lo que quieres, sobre lo que te gusta, lo que estás viviendo, cómo te estás sintiendo, es quítate estas máscaras y sé transparente totalmente con Dios, con los arcángeles o con quien tú creas, para que puedas identificar los mensajes y la guía que se te está enviando. Estos cambios son positivos, estos cambios te están llevando hacia una versión más alta y más eh, profunda de ti mismo, de lo que es la vida, de lo que realmente es vivir. Sigue por ahí. Y mira, te lo refuerzan con el mago de la conciencia. Estás abriendo tu conciencia, estás listo, estás lista para pasar al siguiente nivel de conciencia. Recuerda, todo proceso implica soltar, implica reconocer. Valorar, darte amor, darte valor, comienza también a trabajar mucho tu amor propio De pronto, Scorpio, eh, sientes estas ganas como de, de, de dar mucho, de entregar mucho de ti eh, De dejarte de lado, de no importa que yo no duerma, o no importa que yo no coma o No importa que yo no traiga zapatos, que los demás lo usen cuando, Sobre todo cuando estas relaciones son más estrechas, son como más directas contigo, tiendes a dejarte mucho de lado Y este es un momento para ti importante, para que empieces a reconocerte, empieces a ponerte, a reconocer tus límites Hasta dónde sí puedes dar, de tal manera que eso no te lleve al desequilibrio, que no te lleve como a, al dolor, a la enfermedad, a, a la frustración Okay, porque si eso es lo que sucede Eso sucede cuando estás en el ego Cuando estás tratando de ser salvador Salvadora de Todos allá afuera olvidándote de ti Es momento Con esta carta de eh, El mago de la conciencia Es momento de Primero tú okay? Eso no es egoísmo, eso es amor propio Reconócete Reconoce lo que estás haciendo Reconoce que mereces lo que has logrado Sí, comparte Sin embargo, reco primero date a ti ese amor, date ese cariño, ese apapacho Regálate ese amor En la medida que lo empieces a vivir desde adentro Tus manifestaciones serán aún más abundantes como lo has estado haciendo en estos días En estos primeros días del año Ábrete a ese amor La recomendación final para esta primera parte de tu guía, tienes actos de... Eh, no, discúlpame, atrapado en el barro. Es momento, Scorpio, de darte un tiempo, de hacer una pausa, ¿ok? Ante esta maravillosa manifestación que has hecho de tu abundancia, de resolver, de que se han estado resolviendo situaciones, te han estado llegando eh, regalos inesperados, a esta capacidad económica se está ampliando. Es importante que hagas una pausa para que ese, ese bonito amor, esa bonita vibración que se está dando, no se nos vaya sutilmente al ego como decir, yo soy el chingón, la chingona, me está yendo bien, eh, yo soy más que los demás y no me importa, no, no, no. Te invitan también a, en este periodo, tomarte unos días de, de descanso, de, de calma, una pausa, para estar contigo. Te puedes ir a dar un masaje, te puedes ir a divertir, a un bosque, un pequeño viaje de fin de semana, pero estar contigo es lo más importante en estos momentos, para que estas manifestaciones continúen dando eh, un efecto y un impacto positivo en tu vida. En relaciones inicias con el circo de una sola pista, acuérdate que en una relación, en la que sea, Siempre es de dos partes, siempre una relación es mutua, no tienes que dar solamente dar tú el amor, el cariño, eh, ser el proveedor, la proveedora y dejar que los demás pasen por encima de tus emociones, por encima de ti en el sentido de te exige De la sobreexigencia que al final son tus reflejos Esa sobreexigencia que tienes de ti eh, De pronto ante ser el mejor O la mejor proveedora para los demás De pronto es como me dejo de lado Y entonces como no me estoy valorando las personas enfrente de mí no me valoran y percibo exigencia, y percibo que las personas no están conformes con lo que yo puedo dar, y entonces me sobreexijo y quiero dar más para tener contentas a las personas. Y no, es momento también, Escorpio de que te reconozcas, de que reconozcas y valores tus sentimientos y tus emociones, para que en, ese, en esa valoración, en ese respeto, recibas el mismo respeto ok esto te lo dicen porque tienes la carta cobrar vida boca abajo de pronto en las en tus relaciones en las más estrechas al dejarte de lado al querer dar dar dar dar para que la, para llenar las exigencias de los demás y sentirte aceptado aceptada pierdes tu chispa Pierdes esa emoción por la vida, la dejas de lado y entonces empiezas como a entrar en esta situación de victimismo, ¿no? De, ay, no me quiere, ¿cómo le hago? Ahora me voy a sobreesforzar y ahora voy a comprarle un auto y ahora le voy a comprar una casa y ahora le voy a comprar un terreno y ahora le voy a comprar y comprar y comprar para que se sienta feliz, pero tú te estás tronando, estás soltando tu vida, estás generándote esta energía poquitillo densa es momento de ponerle un alto no a las personas un alto a tu sobreexigencia a tu ego y es momento de abrir el corazón de abrirte en emociones de soltar aquellos resentimientos, aquellas sensaciones de culpa por algo que hayas o no he llevado a cabo, por algo que haya o no sucedido en tu vida, por algún cierre, por alguna trascendencia, eso no fue tu culpa, eso solamente fue un proceso, un proceso que requerías vivir y un proceso que te ha llevado a ampliar tu conciencia y a redireccionar tu concepto de vida, porque ya lo estás manifestando aquí, Solamente en tus relaciones date ese amor. Finalmente tienes la carta tocando fondo de cabeza. Es muy importante que te des este amor, que te permitas poner límites sanos. Puesto que el único resultado al seguir sobreexigiéndote será tocar fondo sentir esta sensación de ya no poder más y esta es una invitación para ti Escorpio para que te abras al amor desde la forma genuina desde tu propio respeto, desde tu valoración para que tus relaciones ya sea de pareja, de familia eh, amigos, empleo, jefe, socios se dé de una manera fluida y equilibrada dar dar, recibir, recibir, equilibra tus relaciones, la parte económica tienes el abrazo triste de cabeza y esto es, hay momentos en los que requieres darte un espacio, te sientes cansado, te sientes cansada eh, de estar como trabajando, trabajando, trabajando, es momento, te decían aquí, date un espacio, vete a un spa, vete, date amorcito, ámate, y esto te lo refuerzan en la parte económica, si bien es cierto, se están manifestando y se están materializando los proyectos y las visualizaciones que habías tenido desde algún tiempo atrás, es también importante que reconozcas el trabajo que has hecho a lo largo de esos años, de esos meses, y te reconozcas y te des un tiempo, Ok, un tiempo para estar contigo Para aterrizar Si trabajas en una empresa No pasa nada si pides vacaciones No importa que sean Inicios de año, finales de mes Date ese momento Uno o dos días, pero dátelos Para que entonces recargues energías Para que sueltes lo viejo y estés listo Para lo nuevo De otra manera se puede llegar a empezar A bloquear tu abundancia Que se está manifestando Y ahorita estamos muy contentos Escorpio porque se están materializando y se están manifestando de una forma bastante, bastante fluida Hazte caso para que esto siga y no se estanque Revisa antes de comprometerte eh, con nuevos proyectos, con nuevas posiciones Antes de decir sí, revisa si es lo que realmente quieres Si es lo que realmente le da paz a tu corazón, tranquilidad a tu alma si sientes que vas a expandirte desde el amor y no desde el miedo o la escasez. de si, ya di, si no digo que sí, me van a quitar mi empleo. Si no le digo que sí le puedo hacer una rebaja del 90% al cliente, voy a perderlo. No, no, no. No te comprometas en ese sentido desde el miedo y la escasez. Comprométete desde el merecimiento, desde el sí si lo valgo y sí si la quiero. O sí si lo valgo y esto no me convence, no lo tomo. Okay? Haz este acto de conciencia antes de comprometerte Puesto que no solo te comprometes tú, sino comprometes el flujo que estás viviendo ya en estos momentos de tu abundancia Date esa oportunidad Una vez que hagas esta conexión, hagas esta conciencia Te darás cuenta que todo está siendo guiado por aquel poder superior en el que creas Por Dios, por los arcángeles el jardinero gentil te dice que una vez que escuches a tu alma, una vez que escuches antes de comprometerte y te des este espacio, todos esos proyectos están siendo guiados para tu más santo bien, para tu verdad. Y la verdad es que ya lo mereces, solo ábrete a recibirlo. Vas muy bien, Scorpio, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like mandarnos tus comentarios y nos vemos en el siguiente video del siguiente periodo muchas gracias, recuerda si quieres una guía personalizada, mándanos un correo a la dirección de gmail.com aquí te lo voy a dejar abajo, para que te registres, nos pidas tu información, te mandemos las opciones, elijas la que más te convence, y entonces podamos continuar trabajando tu sanación, tu liberación y tu trascendencia. Muchas gracias.